Buenos días, en el capítulo de hoy veremos cómo anidar bucles if unos dentro de otros para tener un condicional que compruebe una condición dentro de otra condición. ¿Vale? En este caso lo hemos exagerado generando ocho condicionales anidados unos dentro de otros. Vamos a ver la macro que vamos a usar hoy y veremos que lo que hemos hecho es crear una variable edad y dentro de ella solicitarla al usuario. A partir de ahí comprobamos si es menor que 18 si es menor que 18 comprobamos si es menor que 17 si es menor que 17, 16 y así consecutivamente hasta ver si es menor que 10 años. Vamos a probarla a ver si funciona. Ejecutamos y le decimos que tiene 20 años aceptamos y el resultado es que es mayor de edad no cumple esta condición entonces ejecuta el else eres mayor de edad Vamos a intentarlo con 16. Ejecutamos, le decimos que tiene 16 años y nos dice que tienes menos de 17, tienes menos de 18. No cumple esta condición, solo cumple estas dos. Por lo tanto, entrará a este endif y a este otro. Vamos a probar ejecutando con un punto de interrupción para ver cómo funciona. En este caso pondremos de nuevo 16. Ejecutamos. Y vamos paso a paso. Vemos que cumple, cumple y aquí edad es 16, ya no es igual, salta aquí y el primer mensaje que tendremos es menor que 17. Se muestra, aceptamos, 18 y fin. Probaremos con uno más pequeño, por ejemplo un 6. Ejecutamos, 6, aceptamos, tienes menos de 10, menos de 11, menos de 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18. Se han ejecutado todas estas condiciones hasta llegar al punto final. Con esto vemos que dentro de un bloque de código podemos insertar otro bloque de código. Esto nos da mucha potencia en cualquier lenguaje de programación. Además de condicionales, podremos insertar pues cualquier tipo de bloques de código, por ejemplo, bucles. Este solo es un ejemplo un poco exagerado para ver cuántos niveles de profundidad se puede llegar. Lo normal es no pasar de dos o tres niveles de profundidad. Dependiendo del lenguaje de programación, podrá estar limitado el número de bucles anidados.